Parece que la polémica con Messi sigue evolucionando. Recordemos que Messi ha recibido una lluvia de críticas por diferentes medios deportivos, aficionados mexicanos y alguno que otro deportista. Esto luego después de que supuestamente pateó y pisó la playera mexicana que había recibido de intercambio al término del juego contra México. Bueno, pues durante ese día miles de aficionados lanzaron opiniones divididas, otros desaprueban al 10 argentino y otros lo defendían, llamando a exageración a la situación ocurrida. Pero algo que evolucionó aún más el conflicto fue el boxeador mexicano Canelo Álvarez quien lanzó advertencias a Leo Messi sobre que le pidiera a Dios nunca toparse con él. Ante esto el periodista deportivo David Paytelson, mediante redes sociales le respondió al Canelo lo siguiente Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de fútbol. ¿Ahora te sientes defensor de la patria? No te queda Canelo, el traje de payaso. Eres un boxeador serio, sigue así. Ante este mensaje el Canelo respondió casi de inmediato lo siguiente Tú no sabes nada y de serio menos, una cosa es que sean mejor que nosotros y otra cosa es el respeto Esto no acabó ahí, pues Faitelson y Canelo seguían contestándose vía Twitter Canelo en otro mensaje comentaría lo siguiente Tú y él juntos pinche cerdo Y Faitelson le contestó Deja en paz a Messi, concéntrate en b-ball este último sería un contrincante que derrotó al Canelo Álvarez en una pelea tomándose como burla. Así seguirían las respuestas entre ambos, pero cuando se creía que nadie más se iba a meter en esta gran polémica, saldría el gran amigo de Leo Messi, Kun Agüero, que es su gran amigo dentro de la selección argentina y fuera de las canchas, pues después de ver las amenazas ante su amigo Leo Messi, Agüero salió a defender a Leo Messi comentando lo siguiente. Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después de que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace un movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. Al respecto de esta gran polémica el astro argentino ha decidido no contestar vía twitter pero mandaré un mensaje de paz mediante su instagram, aludiendo a promover el respeto del jersey, por tal motivo podemos asegurar que Lionel Messi no contestará o entrará en el juego que se está originando por dicho video que probablemente fue sacado de contexto. Sin duda las redes sociales están que arden, pero muchas personas se están pronunciando con opiniones divididas ante esta gran polémica. Será cuestión de días saber si esto queda en el olvido o quedará como una gran mancha en la carrera del jugador Lionel Messi.